Insultar es un arte que ha existido desde la cuna de la civilización. En Mesopotamia, los insultos nos sirven para conocer su forma de pensar, que consideraban nocivo, pero pasemos al grano. En las escuelas, se llamaban pirado, mentiroso, falso, mentiroso, ladrónbo, perro que se lame el pene con su lengua. Los reyes no eran más mesurados. En el siglo VII AC, el rey Asirio Senaquerib dijo que el rey Babilonio Musecid Marduk no tenía cojones. El rey Asirio Salmanasar despreciaba al enemigo aseverando que no sabía ni por dónde iba. Asurbanipal odiaba tanto al rey Babilonio Sumati que lo llamaba puta de menano, en relación al rey Elamita Umbandimena.